Sé que esto es un vídeo diferente al resto, pero creo que puede aportar y, y de verdad creo que realmente te va a servir de ayuda. Y es que voy a empezar contando lo que me ha pasado hoy. Hoy no ha sido un día del todo 10, ¿no? No ha sido un día para tirar cohetes. He dormido poco. Las pocas horas que he dormido, las he dormido fatal. No ha sido un día productivo, tampoco he ido al gimnasio. Al final han sido un cúmulo de cosas que han hecho que mi día no sea el mejor del mundo. Pero... he dicho... Tú... Tienes la oportunidad de cambiarlo O sea, ok, vale que el día te haya... Pues no te haya sonreído como siempre Pero aún así, tienes la oportunidad de cambiarlo He cogido la cámara Me he puesto las zapatillas Y he venido aquí para contaros esto Veréis chicos, he venido hasta aquí para contaros que En esta vida hay días buenos y días malos Todos sabéis... ¿A qué tipo de día me refiero, no? El, el típico día de que te levantas porque sabes que vas a cobrar, que hoy tienes una cita con tu novia, que, que, pues que todo te va bien, que vas al gimnasio, que estás súper feliz, que estás... que radies energía, pero también sé que sabes que hay otros días, otros días donde no te apetece hacer nada, quizá hayas perdido a alguien que no esperabas, las cosas no salen como tú quieres, y permíteme decirte una cosa, pero estos días, estos días son los que realmente marcan la diferencia. O sea, me importa una mierda quién seas en tu buen día, quién seas cuando estás motivado. Lo que realmente me importa es quién eres cuando tienes un día de mierda, cuando las cosas no salen como esperas. Ahí está la diferencia entre una persona exitosa y una persona que no lo es. O sea, todos en nuestros días buenos somos personas felices, agradables, tratamos de ayudar a los demás. Pero, ¿cuántas de estas personas en sus días malos lo hacen? Veréis, hay algo muy claro y es una conclusión que he aprendido durante todo esto y es que los días que realmente marca la diferencia no son los días buenos, son los días malos. Son los días en que el 90% de la gente se queda en su casa amargada, sin hablar con nadie y tú con dos cojones te pones las botas y sales ahí fuera. Quizás ese día no lo hagas lo mejor que puedes, ¿no? Quizás ese día no levantes tu máxima repetición en el gimnasio. No corras lo más veloz que hayas podido correr. Pero te aseguro que ese puto día marcará la diferencia. Y al final está la diferencia en todo. O sea, no me importa cuántas batallas hayas ganado, sino de cuántas derrotas has tenido los cojones de levantar la cabeza. Y es que es así, o sea, era un día de mierda hoy. Pero, ¿qué iba a hacer? Seguir aumentando la pirámide de mierda o poner una solución y así hecho y pff, al final todo se aprende no de todo se aprende y, y esta es la conclusión que me llevo para hoy nada es un vídeo súper cortito espero que os haya aportado algo y para rematar eh... Voy a subir ahí arriba y sí lo sé, o sea, quizás esté loco, quizás, no sé, una persona cualquiera no haría esto, ¿no? Pero es que me encanta ser así. Y os digo que el día de, el día de hoy era una, una jodida mierda, tío. Pero también pienso y digo, joder, mi tiempo es limitado. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir esperando a que pase el tiempo y bueno, ya se arreglará. O voy a coger yo mismo y lo voy a arreglar. Es que mañana no puedo estar aquí, tío, y... Es, es increíble. Chicos, quiero cerrar este vídeo diciendo que hay días buenos y días malos. Pero lo que realmente marca la diferencia son los días malos. Esas pequeñas cosas que haces cuando el resto no te ve. Eso es lo que marca la diferencia. Que tengáis un feliz día y yo me voy allá arriba. La vida jodidamente es increíble.